totalmente de acuerdo con las medidas tomadas con el Ministerio por el juez que conoció este proceso, toda vez que en este proceso el Ministerio Público y la Policía hay mucho que, que cuestionar. Vemos cómo fabricó una orden de arresto luego de que estuvieran los ciudadanos detenidos y ocho horas después de tener a estas personas detenidas solicita una orden de arresto declarando irregular también las el interrogatorio llevado a cabo por el ciudadano. Acá lo...